¡Hola! ¿Cómo están? Continuamos con esta serie de mini guías creadas por Conexión Cultura Errante Asociación Civil y en esta ocasión vamos a continuar mejorando nuestra revista que iniciamos en un video pasado. Eh, lo que vamos a ver ahora es cómo mejorar un poco nuestras páginas maestras y cómo crear algunos eh, estilos de texto. Así es que abrimos nuestro archivo. Ya lo tenía listo aquí, ¿verdad? Para ganar tiempo. Eh, bueno, vamos a ver primero lo de las páginas maestras Nos vamos a editar Páginas maestras Recuerden que habíamos decidido que la página maestra eh, Ahora sí que maestra, maestra Se iba a quedar totalmente en blanco Y las otras las íbamos a editar Entonces, ¿cómo se crea el número? Este, pues es muy fácil Ustedes crean un cuadrito de texto Como este Aquí en la herramienta, miren insert text frame y ya una vez que lo crean hacen doble clic sobre él y le ponemos insertar carácter y page number automáticamente se va a generar este símbolo que es el de mineral digamos y ahí este cuando ya pasen a, a la forma de editar la revista, la numeración se hará automáticamente ustedes ahorita van a ver cómo. Bueno, como yo ya los tengo, ahí lo voy a dejar, pero ahora vamos a dejar, a, digamos, si queremos ponerle un adornito a nuestra página maestra, pues vámonos a fondo y vamos a crear aquí un cuadrito. ¿no? Como vieron, es aquí en la herramienta eh, Insert Shape insertar figura forma como quieran le quitamos esa línea y la ponemos roja le vamos a decir que nos ayude a alinear nuestro cuadrito y lo queremos relativo a la página y queremos que cambiarle el tamaño resizing entonces con esta opción miren como ven lo adapta perfectamente a la página eh. entonces bueno, como yo no quiero que quede negro vamos al texto y vamos a cambiar este color blanco Voy. Making the ahí está bueno, lo mismo vamos a hacer en, en la otra página maestra pero para ahorrar tiempo nomás lo voy a copiar, normal izquierda lo pegamos, se va a pegar obviamente del lado derecho, pero otra vez con nuestra ayuda de alinear y distribuir, con nuestra ventana, eh, nos vamos a relativo a página, le vamos a decir simplemente que ahora lo mueva y lo vamos a mover del otro lado, bien, muy fácil no ahora el texto este lo hemos quedado en hacerlo blanco, así es que el texto blanco Listo, ya que tenemos, cerramos nuestra ventana donde dice editar páginas maestras, la cerramos aquí y ya vamos al modo de edición y como verán, ya las páginas maestras tienen ahora este pequeño cuadrito que le creamos. Ustedes pueden crearle todo lo que ustedes quieran, yo nada más les estaba explicando cómo hacer eso con las páginas maestras. Como esta página maestra supuestamente es nuestra, esta última página. Es supuestamente nuestra eh, contraportada, pues eh, no queremos que tenga esto, entonces vamos a aplicar, vamos con el botón derecho sobre la página, ponemos Apply Master Page y a la página actual vamos a aplicar página maestra y entonces verán que ya no tiene nada. Como recuerdan, la página maestra maestra la habíamos dejado completamente en blanco. ¿no? Eh, bueno ahora vamos con la herramienta de texto vamos a crear un poco de texto y por ejemplo bueno con el cuadro de texto podemos pues, a ponerle aquí con el botón derecho sampler text en inglés no importa uh, qué, mal. Uh, qué mal. Ahí está bueno es un texto al azar que no tiene sentido explicar ni clavarse mucho en él. Pero lo que sí voy a aprovechar para explicarles es, por ejemplo, si ven que aquí al final de su cuadro de texto aparece este recuadrito con una X, eso quiere decir que que hay texto oculto porque no ocupo en la caja de texto. ¿Y que podemos hacer si nosotros no queremos, eh, digamos que eh, solo queremos tener una parte de este texto porque va a haber imágenes y bla bla bla y la otra parte en otra página pues lo que hacemos es creamos otro cuadro de texto señalamos el primero, aplastamos la letra N y automáticamente lo va a enlazar ¿cuál es la ventaja de enlazarlo? pues que al mover el texto raíz por decirle de algún modo o el texto sobre, sobre el cual enlazamos primero Automáticamente el otro El enlazado Se va a actualizar ¿Veis? Si le volvemos a achicar acá Se va a seguir actualizando Esto es muy útil cuando trabajamos Sobre todo con textos muy muy largos Porque nos facilita mucho Al momento de ir acomodando, entonces recuerdan señalan este texto principal la letra n y automáticamente señalan al texto que quieren que enlace Bueno, el siguiente punto rápidamente es eh, qué podemos hacer o cómo podemos facilitar la tarea de dar formato al texto pues, si nosotros vamos a hacer una publicación donde eh, el cuerpo del texto va a ser similar en todas, en todas y cada una de las páginas, pues lo que podemos hacer es eh, ahorrar tiempo creando estilos. Entonces nos vamos a editar estilos, y vamos a crear un estilo de párrafo. El estilo de párrafo este por default pues es el que ya vimos que es de Ubuntu, Live 12, etc. ¿no? Entonces nosotros vamos a crear uno nuevo de párrafo, y se nos abre esta ventana y le vamos a poner, precisamente, cuerpo de texto, ¿no? Nosotros lo vamos a querer, si lo queremos basar en este, pues está bien. O podemos crear otro propio, ¿no? Entonces, estilo de carácter, aquí vamos a ocupar la letra que nosotros querramos. Yo le voy a poner medium, 15, eh, vamos a ver qué más podemos hacer, eh, quieren vamos a hacer lo que todo ah, es que no tengo gris luego les enseño a crear colores bueno negro 15 y vamos a ponerle que sea una letra capital todo el par tendrá una letra capital entonces este es para nada más darles un ejemplo y ahorita si sí, se puede lo editarlos ¿no? y una vez aplicado cerramos aquí bueno vamos a crear un un este un nuevo estilo estilo de línea de línea no de párrafo que se llame títulos y este estilo le vamos a usar punto medio en lugar de 15 vamos a ponerle 32 y nada más bueno, ahora bien, entonces nos vamos a nuestro texto, nos vamos a propiedades, texto, configuración de estilo. Y aquí se dice sin estilo vamos a poner cuerpo de texto. Y como ven automáticamente se cambia al texto que creamos. Si nosotros ya quisiéramos editarlo, pues nos vamos otra vez a estilo, cuerpo de texto, propiedades, le quitamos esto por ejemplo, si ven que se ve muy feo, si está muy negro el interlineado lo ponemos automático lo aplicamos y automáticamente el texto se corrige ¿no? como ustedes vieron, obviamente como hicimos más grande aquí ahora resulta que no cabe el texto entonces qué vamos a hacer si no cabe el texto o si queremos ampliar más nuestra caja de texto pues nos vamos otra vez a alinear y distribuir relativo a márgenes vamos ahora porque queremos que quede dentro de estas líneas azules y le vamos a hacer que cambie el tamaño primero a la izquierda ahora a la derecha y como vieron ya queda nuestro texto perfectamente dentro de los márgenes de la página ¿no? ahora este bueno no le vamos a no vamos a poner el, eh, esta página de una manera súper bien no sino que vamos a simplemente a dejarla así porque después posteriormente vamos a ir ahí agregándole aquí las imágenes y toda la cosa esto es nada más para darnos una imagen una imagen una idea disculpa de cómo de cómo trabajar con estilos y con esta herramienta que la verdad está muy buena. Aquí también, por ejemplo, eh, si queremos que se extienda todo, pues ahí. Hey, le Resizing. Y listo, ¿no? Vamos a empezar, empieza el párrafo nuestra otra línea. Y vamos a, por ejemplo, vamos a subir esto. y Yo les explico por aquí. Como no tengo una imagen, vamos a subir hasta acá, hasta el margen listo habíamos creado uno de tipo de um... estilo llamado títulos y entonces vamos a ponerle un, un título a este que sea texto de prueba ok otra vez señalamos el texto nos vamos a nuestra ventana de propiedades texto estilo de párrafo, títulos y ahí está automáticamente nos crea el título ahora si no nos convence este tamaño lo podemos editar pues como ya vimos a, al tamaño y a la forma que nosotros nos guste esto pues como les dije nos va a facilitar porque cada vez que creamos párrafos o títulos eh, ya tenemos un formato predefinido y entonces pues simplemente es nada más eh, hacer un par de clics en lugar de estar señalando y bla bla bla cambiando todo manualmente entonces si quieren otra vez vamos a hacer otro ejemplo rápido creamos una caja de texto le ponemos eh, crear eh, texto de ejemplo en inglés vamos a ponerle unos 15 párrafos Como vieron, el texto está desbordado, o sea, quiere decir que no ocupo en esta caja de texto. Entonces lo que vamos a hacer es, disminuyo un poco la ventana, crear otra caja de texto. Regresamos con nuestro señalador, elegimos el texto, gastamos la letra con la tecla N. Como ven, aparecen un par de iconitos que hay que quiere decir que va a enlazar texto con la siguiente ventana y ahí lo colocamos y ya está enlazado, ¿no? Ya recuerden como ya vimos, dicho, vamos a dejarle, vamos a cortarle aquí en este par por ejemplo, y como verán automáticamente se eh, actualiza el texto enlazado, bueno, vamos a volverle a poner, nos vamos a propiedades, cuerpo de texto y listo ahí está bueno qué sucede ahora si este cuerpo de texto este también se desborda como verán lo que podemos hacer si ser necesario sería volver a enlazar ¿eh? Entonces creamos otro cuerpo de otro cuadro de texto todo lo largo y luego lo adecuamos. No importa, aplastamos este que es el de origen, letra N y continúa acá. Entonces, ya vieron cómo va el enlazamiento: el enlazamiento va de aquí, acá y acá. En este caso, como es continuo, pues no nos perdemos y no tenemos mucho tiempo, pero. Eh, Digo, no tenemos mucho texto, lo cual hace más fácil. Pero eh, si ustedes quieren ver cómo están encadenados los textos, aplastan la opción Ver Show Text Chain o ver texto encadenado. Y aquí las flechitas les, muestran, les muestra cómo y de dónde viene, o ya hacia dónde va cada texto más bien. ¿no? Como verán, de este va para acá y de este para acá tal como tal como lo habíamos dicho. Les digo este es útil porque pues de repente vamos a poner una imagen o cualquier cosa y miren automáticamente ya nos está enseñando cómo digo, este. De dónde viene el enlace. Igual si lo pasan hasta otra página, ¿no? Entonces eh, yo creo que por el momento es todo. Eh, después vamos a seguir trabajando con más cosas del, del estilo de textos. Eh, cómo adaptarlos a imágenes y, y todo, y, pero por el momento yo creo que es todo, ojalá les haya quedado claro, eh, más adelante también lo vamos a hacer ya bien, que ya que parezca una revista, ¿no? pero solo que este video no quería que fuera muy largo, así es que lo hicimos eh, o lo hice más bien un poco, digamos, eh, pues de una manera un tanto burda, ¿no? después ya lo vamos a poner mucho más guapo por el momento es todo, pues ya te le dan guardar, muchas gracias y hasta la próxima.